muy buenas señores y señores estoy aquí el día de hoy para presentarles la nueva oportunidad de trabajo esto es el futuro señores ya puede ver esto se llama quantum como puede ver esta es la interfaz eh, esas son algunas de las opciones que trae. Y esto se trata señores de arbitraje y trading eso es lo que ellos hacen ellos simplemente usan nuestro capital para adquirir eh, acciones en, en, las, en las acciones. Ejemplo, invirtiéndole a la bolsa de valores, eh, equivale a hacer trading. Es, es el, eh, la palabra más, más conocida sobre las acciones. Y bueno, incluyendo las acciones están las cripto como esta que aparecen aquí eh, BTC, Ethereum, eh, USDT, Cardano, etcétera. Bueno, eh, estas son esta es la interfaz, como pueden ver, este, eh, tenían un aquí un sorteo sobre ir para Dubai, eh, quien complete eso ese puntaje que dice aquí eso que dice en este esquinita de acá y pues bueno eh, este estos son los links de referidos. Y aquí está el nivel que vas obteniendo Y lo bueno de esto señores es que no, no necesitas tener referido para ganar dinero señores Esto no es algo así como multinivel Es decir, equival equivalentemente que tengas o no referido Como quiera vas a estar ganando ¿Cómo puedes ganar? Bueno, aquí haces la inversión le das a uno de estos planes, eh, depende del plan que quieras adquirir. O también le puedes sacar das a Dashboard. Y le das aquí a Membersías, eh, en esta parte. esta parte de aquí. Membersías. Y de esa forma puedes pues, invertir. Te va a salir como un cuadrito un cuadrito, eh, como rojo algo así. Le voy a dar para que vean. En el cual ahí puedes invertir. ¿Qué es cuánto? Bueno, pues esto es, se trata de una comunidad que hace arbitraje y trading. Pues sí, entonces eh, de esa forma es que pueden ellos obtener las ganancias para pagarte a ti. O sea, señores, esto no es algo un piramidal que tienen que pagarte del dinero que alguien más entró, nada de eso. Ellos te pagan sobre el dinero que ellos ganan en el arbitraje. Y en el trading o sea eh, no es necesariamente el dinero que de otra persona haya entrado bueno pues eh, esto es lo que te aparece a la hora de invertir te aparece la billetera de ellos aquí tú la copias está de aquí abajo eh, el, la cantidad mínima de ingresos son 100 dólares o sea esta cantidad que aparece aquí en criptomonedas 0.00474 y pues esa es la cantidad que debes de, de depositar. Lo puedes hacer en, en USDT. O puedes cambiar aquí la forma. Eh, digamos que eh, si quieres pagar en otra moneda, pero recomendablemente que sea USDT. ¿Qué más tenemos por aquí, señores? Voy a volver aquí a la casa. Esto es mi red, esto es eh, la red binaria, esa cosa. O sea, por los referidos que tú tengas. Los referidos no es necesario, señores. Simplemente es para si quieres ganar un dinero extra, pues eh, consigue referidos. Aquí están eh, los ingresos, los retiros, la, fa la factura que tú tengas, eh, etcétera, billetera de invite de activación. que o sea, si quieres activar la cuenta a otra persona, te digo que también se puede hacer. Si tú quieres, digamos, pagarle. La membresía a algún familiar tuyo o algo así, también lo puedes hacer desde aquí, con el dinero que ya tengas. También, señores, eh, si no, no quieres invertir mucho, como te puedo entender, eh, puedes invertir, digamos, el precio mínimo, que es 100. Y entonces, con el mismo dinero de ellos, con lo que tú ganas con ellos mismos, vuelves a invertirle. Es una recomendación muy, muy chévere, ¿verdad? y bueno señores esto es lo que quería mostrarles este es el futuro señores el nuevo trabajo realmente aquí la verdad que lo que vas a ganar señores aquí no hay pérdidas ni nada de eso yo entiendo que tengas sus dudas pero la, realmente no hay forma señores de perder en esto estoy demasiado serio y con el con los planes que ellos me están mostrando a lo que ellos se dedican, que es el trading y arbitraje es imposible realmente que, que no tengan sostenibilidad y otra cosa que lo hace sostenible es que las comisiones son de, de más del 10% y 6% al retiro te cobran una comisión y al ingresar también te cobran una comisión y también de las transacciones que hagas, digamos cuando la vas a mandar a tu otra wallet, eh, a otra billetera virtual, la vas a sacar cuando vas a retirar el dinero Y eso la hace también sostenible señores, si tú, ustedes sacan cálculos, realmente es bastante sostenible Y va a perdurar durante mucho tiempo bueno señores decirles también que en esta plataforma ustedes pueden aprender lo que es el trading cualquier paso para usted ser un trader y hacer trading de manera beneficiosa usted lo puede aprender en esta plataforma así que eh, usted no puede perder esa gran oportunidad y le deseo mucho éxito ya que eh, en verdad esta es una buena oportunidad y debemos aprovecharla porque no todos los días se ven estas oportunidades así que eh, mi recomendación es que entres cuando puedas y que sea lo más rápido posible realmente si quieres ser uno de los de los que estemos en este proyecto durante unos cuantos años igual que GoArbit Decirle también que esta empresa tiene compañías en Santo Domingo, en Blue Mall si quieres también puedes ir a Blue Mall y allá lo encontrarás. Eso es un, un establecimiento bastante caro en Santo Domingo. Igualmente en Dubai tienen eh, empresas, ya tienen su, su oficina en Dubai y etcétera o sea que eh, para unas personas no ser sostenible esta plataforma yo diría que tienen bastante recursos ya eh, y solamente tienen siete meses así que imagínense gente si en siete meses ya tienen oficinas en Blue Mall en Dubái eh, etcétera en El Salvador están haciendo eh, eh, operaciones legales ya están eh, entrando en el ámbito legal y imagínense señores ya están legalizados en una cantidad de países. Están haciendo como les digo un sorteo. Para llevar a los que acumulen esta cantidad de puntos. Que dice aquí 50 mil. Eso es. Eh, eh, mientras vas ganando dinero y esas cosas. Ahí te llevarán a Dubai. Si completas esta cantidad de puntos que dice aquí. Donde dice Dubai. Y me imagino que seguirán poniendo ciertas promociones. Pues bueno señores, esto es lo que les quiero mostrar realmente. Me, no me gustaría que, que solamente yo y unos cuantos estemos en esta cuestión. Así que también puede, puede esto beneficiar a unas cuantas personas más, realmente. Tanto así señores, que yo me hago responsable de cualquier tipo de, de queja que usted tenga. Cualquier tipo de, de, de situación que le pase en esta plataforma, señores, yo me hago responsable a eso Ya que realmente esto es imposible que, que vaya a caer realmente Así que si usted tiene sus dudas, yo lo comprendo, puede tomarse su tiempo Pero realmente, señores, eh, no quiero que le pase como le pasó a, a la gente de Goarbi Que... Eh, ya hay unos cuantos millonarios pero entonces otros por no creer en el proyecto se han quedado afuera eh, Esto realmente aquí es bueno aprovecharlo señores ya que esto es, es más o menos lo mismo Incluso mejor porque con lo que ellos trabajan como les expliqué el trading y arbitraje eh, es, es bastante imposible que, que caigan realmente bueno señores eh, les dejaré aquí por aquí abajo el link por si quieren pasar por ahí y también eh, mi correo electrónico para cualquier eh, duda que ustedes tengan si quieren conversar conmigo si quieren que le enseñe tal vez a, a cómo usted hacer el proceso para entrar y también cualquier duda cualquier eh, situación que usted tenga puede escribirme ahí y y como les digo me hago responsable totalmente señores. Porque esto va a durar muchos años. Solamente tiene 7 meses. Así que eh, eso va para largo como va a vivir realmente. Así que bueno señores esto es todo por el video de hoy. Eh, deja su like y denle a suscribirse. Y bueno pues nos vemos en la próxima.